porque está bailando, esta cumbia bella que yo estoy cantando, porque va a la tierra porque está bailando, esta cumbia bella que yo estoy cantando, porque mi cumbia aquí tiene sabor, por eso que ahora hay gustó temblor, porque mi cumpliatín tiene sabor, por eso es que ahora hay gustó temblor, desde el Tizapán de Zaragoza, México, desde el Tizapán de Zaragoza, México. 22 años sin el ambiente de los unidos y México. Esta cumbia bella que yo estoy cantando, lo que más a tierra es porque está bailando. Esta cumbia bella que yo estoy cantando, porque mi cumbia aquí quiere sabor. Por decir que ahora hay mucho temblor, porque mi cumbia aquí quiere sabor. ambiente de los sonidos en México. La vela. Hay dos años en el ambiente de los sonidos en México. Cuando esté temprano la vela. Ella está buscando a quien baile con ella. Porque mi cuero si la hace El rey de la cumbia colombiana en México. El rey de la cumbia colombiana en México.